Chicos, estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Spectre Ryan Y hoy les traigo un mega truco para ganar en dificultad definitiva Siempre ganar por paliza eh, Vamos a ganarle al Barcelona, digo yo, más o menos un 7 a 0 en definitiva, ¿vale? Con las palmas, ¿eh? que no es un equipo tampoco tan fuerte El Real Madrid le me dio 5 nada. ojo, güey. Vale, lo que iba diciendo Las Palmas Tengo solo dos jugadores buenos Que es Hansu Fati E Iñaki William Los únicos jugadores buenos Y Brian Que es un jugador que me creyó yo Vale, tengo tres jugadores buenos Pero el Barcelona tiene el equipo entero Voy a jugar en definitiva Que no es, no es fácil para ustedes O si estáis viendo este vídeo Supongo que no es fácil para ustedes Y queréis ganar en definitiva Supongo que Bueno, supongo no También vale para el Ultimate Team No tanto Porque el Ultimate Team En el squad battles eh, tienen equipos mucho más fuertes Pero si tenéis un equipo flojo Podéis pues ganarle facilitamente Y los trucos Empezamos con la formación 4-1-2-1-2 cerrado ¿vale? La táctica esta Pues la tengo en la última team y me va bastante bien Es muy buena Sobre todo si utilizáis Estas tácticas de aquí Presión tras perder la posesión Y equilibrada lo, deja, lo demás lo dejamos como está Presión eh, tras perder la posición y equilibrada Luego las instrucciones Ansu Fati e Iñaki Williams tiene que tener referencia O un falso 9 Una de esas dos, ¿vale? La que ustedes creéis que le va mejor Referencia o falso 9 Brian, pues entra al remate O por defecto Aquí yo lo voy a dejar por defecto ¿Vale? Pero bueno, lo de Braille lo dejamos quieto. Narváez y Castro bajan al ataque. Ellos no van a atacar. Quedarse atrás al atacar. Por si viene una contra y siempre nos jode la vida. Pues Narváez, Castro y Morlanes, estos tres de abajo, se quedan atrás al atacar. Igual que los defensas, ¿vale? Y castellano, o sea, los laterales tienen que tener tipo de carrera, avance. Porque si va invertido en... Le va a coger una contra y los laterales no van a llegar ni de coña. Aún así, en avance van a subir bastante, pero no tanto como el otro. En avance van a ir en vertical, ¿vale? Van a ir en vertical. Avanzar en vertical siempre que sea posible. Siempre que sea posible. El otro es siempre. Así que, una vez guardado. Eh, ya una vez he hecho las tácticas, vamos a jugar contra el Fútbol Club Barcelona. En definitiva. Estamos en octavos, Copa del Rey Ya no voy a subir más modo carrera porque no es que sea muy apoyado Pero vamos a ver si le metemos la paliza al Barcelona a ver, vamos a ponerlo en definitiva Porque después me dicen no, no lo pusiste en definitiva, no sé qué Bueno eh, Voy a ponerlo al 5 para que se me escuche bien Y ahora sí que sí, los jugadores están hasta cansados Pero no me da igual, ¿sabéis qué? Me da igual Vamos a jugar en definitiva contra Barcelona Ahí está Jordi Alba titular Ya sabemos que se va a jugar Jordi Alba y De Jong Vale, vamos a ver cuál es la titular del Club Barcelona Yo creo... Mi objetivo es un 5-0 al Barcelona Sí, un 5-0 en definitiva Estoy un poco loco Es que ahora les muestro, después del partido Les muestro los resultados que he tenido en Liga Le hemos ganado al Girona 7-1 Al Rayo 7-1 Al Cádiz 10-1 Al Lugo 13-0 es que ha sido brutal Ahora sí, vamos a jugar contra el Fútbol club Barcelona Vamos a ver la titular de Barcelona Que me interesa saberlo Por si puso jugar el... bueno Bueno, ya está Messi, así que <ríe> Ya con eso me vale Vamos, empezamos el partido Y el truquito que les tengo yo Mantener L1 y R1 Lo voy a repetir L1 y R1 lo dos delante, vamos ¿Por qué? Porque así mantiene el balón Y si alguien les viene a presionar Mantienen el L2 para meter culo y ya está Y así casi nunca se la van a quitar ¿Vale? Y mira, jugar al toque, jugar al toque o sea, aunque no sepan lo que estáis haciendo Pero siempre ir para atrás Cuando les presione Poner el R1, el R1 Y ya está Mira, pase, pase, pase Vamos para atrás Y falta eh, Bueno, esa era falta No sé por qué no la ha Es el Barcelona Se lo perdono o sea, no soy de Barcelona, pero... <risa> Nada, mejor me caí Bueno, fuera flojo juego, juego, ¿Quién es ese? Florentino, ¿cuál está? Y es Florentino? No sé quién era ese hombre Vale, está ahí yo Vaya pase <risa> Vaya pase, bueno 1-0 ya Vaya pase que me ha salido ahí Ha sido brutal Vale, ahora hay que mantener. ¿Cómo defender a la máquina en definitiva? Con, manteniendo L2 para mantener ¿no? al jugador y el R1 para presionar con otro jugador secundario. Mirad, este va a presionar y nosotros nos quedamos atrás. Esto lo hago yo en el último team, básicamente también. Mucha veces en full champion. Es un poco guarro, pero. Que FIFA vale todo, macho. Que FIFA <ríe> se vale de todo. Mucha gente dice que es guarra, pero si esto lo permite el FIFA no es guarra, porque es un modo de juego Vale, leemos Bien ahí, recuperamos el balón y ahora corremos Mantenemos el 1-1 Vale, los pases como el culo, pero Hay que saber si le podemos pasarla bien, no como ese tío que lo dio de espalda ¿vale? Vale, ahora sí Vale, pase, pase, pase, pase Venga, ahora mantenemos triángulo Ahí estamos Y ahí está Se puede venir el segundo gol Y segundo gol contra Barcelona, chicos Pues ya está, el Barcelona ya está llorando Pidiendo el bar del Barcelona Se nota que sea de Madrid, ¿no? Vale ver, así que sí, vamos a concentrarnos un poco más A ver si le miremos el 5-0 Que le tengo mucho asco sobre todo a este hombre a Luis Suárez En el último team me hizo un colapso la vida real es un guarro Los, de, los culés, por favor, los del Barcelona Decidme que Luis Suárez les parece guarro Porque como no les parezca guarro Luis Suárez tío. A ver, que sí, que en Madrid habrá algunos guarro, vale Pero que Luis Suárez, decidme que también que es guarro, por favor, a meterlo Ojo, ahí casi le hago el truco Pero no me sale bueno. Ahí está Ahí está De Jong que se salió Oye, en el Ajax Pero en el Barcelona No nos haga tanta cosa Vale, a un Sufati Ojo a Sufati contra el Barcelona No me acordaba A un Vale mantemos L1, R1 mantemos L1, R1 ¿Veis? Y no me la ha quitado Venga Pasamos para aquí Bueno, me la ha quitado No sabe ni cómo La máquina está ahora revolucionada Claro, cuando no estoy grabando un vídeo Bueno, es el Barcelona también O sea, tampoco me puedo quejar Es un Barcelona Y yo tengo aquí la Unión Deportiva Las Palmas A ver si... Subimos a primera Que yo creo que sí Porque hemos perdido solo un partido Y fue simulando Culibale. Ojo tiene a Coulibale. Buen fichaje ¿eh? Oh, qué bonito Le vida Mira, Messi Messi en medio campo Messi en el medio campo Lo que no hace la mierda Vale, sale, sale el portero Ay, No portero es verdad, el portero podéis ponerle que salga también. O sea, en, la, en las tácticas personalizadas, William. poner al portero que salga. Después se lo tomo. No me he acordado de esa táctica, pero en el día de yo. Veis, si presionar avanzando. y mantener por el otro lado. Vale, bien, Messi, qué grande. <risa> me ha cagado. Me ha cagado por ahí, bien Messi. Vale, vale, bien. Ah, pase, pase. pase. Oh, William. qué bueno. Brian. No, no me Yo, qué malo Me ha pido final ¿Quién es? Hernández Hernández el árbitro Árbitro Ignacio Muñiz, fíjate Te imaginas que era Hernández Hernández Vale, vale, vale 2-0 chicos, contra Barcelona, ni tan mal Marcar va a ser muy difícil que nos marquen Un gol como mucho, pero más de un gol no para marcar de Barcelona No Y ningún equipo eh, estamos muy mal en ataque, ¿vale? Estoy muy mal en ataque hoy. Pero si sabéis jugar al FIFA, ya veis que vais a tener un mejor resultado que yo. ¿Vais o van a tener un resultado? Yo creo que sí, si van a tener un mejor resultado que yo. Es que vais, no creo que sí. No sé por qué he dicho vais. Ojo, a Anzufati, Anzufati, Anzufati. Qué golazo, Ansu Fati Voy a pedir perdón ¿Cómo se pide perdón? No se pide perdón <risa> Hace una boteleta. ¿Cómo se pide perdón? Lo tengo que buscar en YouTube o algo, tío Me habían dicho que era el R2 y cuadrado Pero no, no es eso mejor L2 y cuadrado Ansu ¿no? No, Fati no pide perdón Se la suda Está cediendo a las palmas O sea, no da igual Vamos, Brian Porlanes, llega por favor. Mira, chavales, ni el Barça puede con las palmas. Pío, pío, ahí, joder. recibe de Que nada, que nada, que nada. Quitársela, quitársela, quítala. Esa es, sí, señor. La entrada ha sido correcta. Pase con mucho peligro. La intenta sacar, pero sigue el peligro. No. Oh, vale, yeah, bien, bien, bien. bien. Para el en el sí, no señores chavales. Griezmann, ojo, saca Griezmann el que nunca marca. porque se va el pistolero, Luis Suárez. El mordedor, el perro. El... Vamos a ver si el, el, nombre, el piscinero No, Griezmann no, por favor, es que nunca marca. Muy bien, chicos, muy bien obteniendo el resultado contra el fútbol club barcelona C espero, que espero que Uy. vamos o esa es, que bueno vamos a correr a correr a correr a correr a correr a correr a correr a hacer Ansu Fati. Amada. a correr Vale vale a vale. mm, bueno es que aquí correr no se pita ni una, tío. Marcial al Piemonte. Ah, al calcio, vale. Yo, ¿qué no es? El a, equipo a la lluvia, no chicos. Marcial este Cristiano Ronaldo y Martial. O sea, un buen extremo, la verdad. No Marcial y Cristiano Ronaldo delantero centro. Joder, oye. Barcelona ahora que tiene el autobús. La guagua para nosotros. Jordi Alba. Vale, bien. Joder, oye, con bueno, la máquina dice que no se la vas a quitar. No se va a Muy bien. Pero la jugada. Bien, portero, ahí estamos. Vamos. Lo hayamos, Saes. Meterlo o fallarla, pero de momento todo va a quedar igual. William. Buen pase filtrado. Agito con ese pase. gol. Está, chavales, se me ha quitado el micro sin Vamos pues A un zapate ahí. Se marca el cuarto. La Palma, la Palma está acribillando al Club Barcelona. En la vida real casi la Palma le mete 3-1 al Madrid, pero le metió el 3-3 al final del partido y lo jugamos en todo. Creo que le empatamos a Madrid o perdimos, no me acuerdo. Pero fue hace dos años o menos. Sí, dos años años. Vamos, ojo Iñaki William Ahí estamos, 5-0 el Barcelona Y tan tranquilito chicos, es que Una manita, la manita al Barcelona Y sin cambio, sin nada, mis jugadores asfixiadísimos. Y con las palmas, o sea, imaginaos Si tenés un buen equipo de verdad podías activillar totalmente al Barcelona, mi única buena es mi delantera y, y están cansados. Vamos. Anzufati. Anzufati deben de ponerlo en el último team. 6-0, chicos, al Barcelona, madre mía. Y otro hat-trick para Anzufati. 6-0. Le ganamos al Fútbol Club Barcelona en Copa de España. Ahí está Anzufati con su hat-trick. Hemos marcado todos los que hemos tenido, creo Genial, genial. ¿Cuántos tiros hemos tenido? 6 tiros a puerta, seis goles. Bueno, un poco el handicap, pero. Mirad, chicos, han tirado dos veces a puerta y ya está. O sea, ha sido bastante sencillo ganar la Fútbol Club Barcelona. 100% de precisión de tiro, 91% De precisión de pase. O sea, brutal las estadísticas. Entradas 3, ellos tuvieron que hacer 8 entradas, posición en la mierda nosotros, pero bueno, la posición no importa, lo que importa es el resultado Le hemos ganado al FC Barcelona 6-0 y nos clasificamos para semifinales Para semifinales, no, para cuartos, para cuartos de final Ojalá el Atlético de Madrid le 5 al Valencia, el la de le gana, por la verdad, Villarreal al Celta y ahí están los resultados de la Copa del Rey en octavos Le ganamos 6-0 al Barcelona Están tranquilitos en definitiva Y bueno, pues es súper fácil ganar Si sabéis jugar un poco al FIFA Y hacéis estas tácticas y bien Ganáis lugar, de sobra Y si más, si tenéis un buen equipo, su tiempo para contestar a estas preguntas. Es una muestra de cómo deberíamos jugar todos los partidos Un hack trip no se ve todos los días Otra vez Eso fue aquí, pues sí una victoria con 6 goles. El resultado no les hace justicia. Es el Barcelona, le tengo mucho asco, lo siento mucho, los culés Le pero... deberíamos haber ganado por más. A <risa> <risa> Barcelona le no podríamos bueno, haber sí, marcado más goles. O sea, no sé si le podríamos haber vendido 8-0. O sea, le jugamos muy bien a Barcelona. Perdona Martínez, significa mucho... Perfecto. Y chicos, ya está. 6-0 al Barcelona. Ojo, el ficha se termina mañana. Y mirad los goles que tengo: 130 goles en liga, tío. Es que le metimos 18-0 en... a la Ponferradina, tío. No, esto no es, es aquí atrás. Es que simulo muchos partidos, ¿vale? Aquí está: 18-0 en Ponferradina. En... Estamos diciendo en definitiva, ¿eh? 13-0 en Lugo y 10-1 en contra el Cádiz. 10-0 y 12-0 contra el Cádiz, perdón. 10-0 el Depor y 12-0 el Cádiz. O sea, meto 10 goles por partido en definitiva. Y contra el Barça, 6-0. Con la Unión Deportiva Las Palmas, ¿eh? Que poco se habla, pero que Las Palmas tampoco es que tenga un equipazo aquí. Y ese es el truco, chicos. Les voy a enseñar un truco, un vídeo dentro de poco. Voy a subir un vídeo también de cómo eh, en el último team... Eh, ganar la, eh, muchos más partidos ¿Vale? O sea, voy a enseñaros las tácticas Es igual, exactamente Igual que las que les demostré aquí Pero en el último team, ¿vale? Así que espero que les funcione el truco Si es así, decímelo por los comentarios Y ahora sí, nos vemos hasta el próximo Vídeo, adiós Feliz Navidad, chicos Dije adiós, dije, ¿sabes? No sé, por la cara Bueno, ahora sí que sí, feliz Navidad, felices fiestas Y hasta la próxima, adiós